El curso Valorando la Educación a Distancia busca proporcionar los conocimientos fundamentales del sistema de educación a distancia para analizar su trascendencia y aplicar los conocimientos que adquiera en su actividad profesional. Este curso utiliza una metodología autoinstruccional que le permitirá desarrollar los contenidos desde su propio ritmo de aprendizaje. Para ello, presenta actividades dinámicas con las que descubrirá los aspectos más importantes de la evolución de la educación a distancia a lo largo de la historia, su organización y estructura del proceso educativo. El curso se desarrolla en seis semanas. Las dos primeras están dedicadas a desarrollar las generalidades de la educación a distancia, una vez que su conocimiento sobre el tema esté confirmado con la autoevaluación, podrá continuar con el trabajo de las siguientes dos semanas que se relacionan con la organización de un sistema de educación a distancia. En las últimas dos semanas del curso se analizará el proceso educativo desde tres aspectos fundamentales. Planificación, ejecución y evaluación. A lo largo del curso descubrirá nuevos contenidos sobre la educación a distancia que le permitirán valorarlos. Al finalizar el curso, reconocerá la importancia de la educación a distancia como un sistema de formación integral en la sociedad actual y comprobará cómo se ha desenvuelto en el mismo. Bienvenido a este nuevo reto de aprendizaje.